Bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy va a ser un poco diferente ya que me encuentro en la ciudad de Buenos Aires y vino un evento de Twitter que se canceló por el tema del coronavirus, pero eso no impide que será en videos. En el capítulo de hoy vamos a ver una aplicación que combina Firebase con Google Maps que nos va a permitir encontrarnos con nuestros amigos en diferentes fiestas. Si quieres aprender tutoriales de programación a través de ejemplos de aplicaciones reales, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, si además quieres participar del canal y colaborar conmigo Puedes hacerlo a través de mi Patreon como lo hicieron estas personas Así que ahora sí, ¡vamos al video! Muy bien gente, para comenzar con esta aplicación Vamos a comenzar con un esqueleto básico que yo ya hice previamente Con el objetivo de agilizar un poco el video ya que vamos a tener que tocar varias partes y hay algunas cosas que ya tendríamos que estar acostumbrados a esta altura a hacer porque ya las hicimos varias veces. Rápidamente, para esta primera parte de este video va a haber otras partes donde vamos a agregar más funcionalidad. Vamos a empezar trabajando con la librería de Google Maps. La versión actual cuando se grabó este video es la 5.24 más 1. La librería de Location para, para obtener la ubicación actual del usuario que es la 2.5 la librería de Cloud Firestore para utilizar como base de datos en Firebase 13.4 y luego la última versión de la librería UUID que la vamos a utilizar por el momento para generar un ID de usuario único ya que en esta primera entrega la aplicación no va a tener login con ningún usuario sino que va a ser totalmente anónima la aplicación Esqueleto está dividida en tres archivos tenemos un archivo main que hace un setup de una Material App, cuya primera pantalla es una que se llama Join Screen, que es la que están viendo en este momento en el simulador. Esta pantalla de Join Screen es muy simple, tiene un scaffold con su app bar para mostrar el título de la aplicación, que se llama See you here, no podemos aquí sería básicamente, y el body está en esta función, que es una columna que tiene un campo de texto editable, que es este que tiene como un hint party number y luego tenemos un botón que dice go que cuando apretamos ese botón nos lleva a otra ruta que esa ruta está determinada por el map screen este mapa va a mostrar el mapa para un usuario dado este usuario lo vamos a identificar con un UID versión 1 que se genera automáticamente y eso nos debería dar un ID único cada vez que entramos a nuestra pantalla de mapas. Y un party number que ahora vamos a ver para qué lo vamos a usar, que es lo que el usuario ingresa en este input de texto. Este map screen, si lo venimos a ver, es básicamente un stateful widget que en el build tiene un scaffold con una app bar que es la misma que teníamos antes, con el mensaje see you here y luego tiene un objeto de Google Maps ya instalado que inicia la cámara en una posición dada que elegí yo al azar e inicializa algunas propiedades del Google Maps si quieren saber en detalle todos los pasos que hay que hacer para hacer un setup de Google Maps les dejo acá arriba el link al video donde hablamos sobre Google Maps y cómo hacer el setup en este video no lo voy a hacer paso por paso todo esto funcionando hace que tengamos esta pantalla de Party Number y cuando ponemos un número de fiesta al que queremos asistir, que es un código que nos llegaría por otra una red social, Whatsapp, lo que sea, y cuando le ponemos Go, la idea es que nos muestre el mapa. Desafortunadamente, Google Maps tiene un bug que hace que cuando refrescamos la aplicación muchas veces, en Android al menos, tira esta excepción, este Unhandled Exception, que está arreglado en el canal Master de Flutter pero sigue rota todavía en el canal estable porque no se trasladó el fix. Por lo tanto, para este video lo que tenemos que hacer es cambiarnos al canal master para poder trabajar cómodamente sin sufrir este bug. No es lo ideal, ya que trabajar en el canal master no es lo más recomendado, pero como les quiero mostrar esta parte de integrar Google Maps con Firebase, no nos va a quedar otro problema. Si no quieren cambiar a master, lo que tienen que hacer es de tener la aplicación con el botón de stop y luego volverla a compilar desde cero y con eso no deberían tener ningún problema de hecho acá cuando hago el stop ni siquiera se muere la aplicación de Android y la tengo que ejecutar de nuevo a fin de poder ver el Google Maps si ahora voy de vuelta a un party number cualquiera que pueda ingresar y le pongo go ahora sí veo el Google Maps y no me tira ningún error el problema es que andar haciendo stop y play todo el tiempo hace que perdamos mucho tiempo perdiendo la gran ventaja del Hot Reload y es por eso que me voy a pasar al Canal Master. Para pasar al Canal Master nunca hablamos mucho de los canales que hay, pero lo podemos ver ahora. Básicamente abrimos la terminal y si ponemos Flutter Channel nos va a mostrar cuáles son los canales disponibles y el asterisco indica cuál es el canal que estamos actualmente. Si quiero cambiar un canal específico, simplemente ejecuto Flutter Channel y el nombre del canal al cual me quiero ir Ahí me avisa que está cambiando al channel master, me avisa un par de, me tira un par de mensajes que pueden ser más o menos o puede ser diferente dependiendo de cuánto tiempo, de hace cuánto tiempo hicieron el último switch y luego tenemos que ejecutar Flutter Upgrade para asegurarnos que se baje todo lo último de Flutter a nuestra máquina para ese canal específico. Cuando está en esta parte que dice Downloading ya está terminando, se baja varias cosas, construye varias cosas un poquitito más y ya vamos a estar listos para seguir con el tutorial cuando termina de ejecutar el Flutter Upgrade debería haber corrido también el Flutter Doctor automáticamente si no les aparece este running Flutter Doctor lo pueden correr a mano directamente con Flutter Doctor esto básicamente va a ser un chequeo deberían tener todos tildes indicándoles que está todo bien en mi caso tengo desactualizado algunas cosas de Xcode para iOS, pero como estoy probando en Android, lo voy a ignorar completamente para este video. Una vez que actualizamos nuestro Flutter al Channel Master, vamos a hacer un Flutter Clean para asegurarnos que se borre cualquier archivo temporal que esté atado a la versión estable y vamos a compilar nuestra aplicación desde cero. La vamos a detener y vamos a apretar de vuelta el botón de Run, de esta forma se va a compilar todo desde cero en el Channel Master. La aplicación volvió a correr, volvemos a insertar un número de Party, le damos a Go y nuestro mapa aparece sin problema. Si salimos y volvemos a darle a Go, otra vez el mapa aparece y el error que teníamos antes ya no aparece. A partir de ahora sí, podemos trabajar tranquilos aprovechando el Hot Reload. Lo primero que nos interesa para esta aplicación es tomar nuestra posición actual y poder guardarla en Firebase de modo que otros usuarios que estén mirando este mismo mapa puedan ver dónde estoy yo parado y asimismo yo poder ver dónde están parados los demás. Si esta aplicación la abrimos tres o cuatro veces y cada uno está en una posición distinta la idea es que podamos ver todas las posiciones en simultáneo dentro del mapa a medida que se van moviendo. Para poder leer la ubicación actual del usuario primero vamos a generar un método initState y en este método initState vamos a definir un método privado que se llama initLocation este initLocation va a ser un método asincrónico ya que tenemos que llamar algunas funciones que son asincrónicas de la librería de location que ya agregamos al principio del proyecto con la que vamos a trabajar cabe destacar que esta librería de location solamente trabaja cuando la aplicación está en primer plano y no cuando la aplicación está en background si van a la documentación de la librería Location en .de location ahí hay un link que los lleva a otra librería que tiene un soporte experimental para obtener la ubicación en tiempo real del usuario cuando la aplicación está en background investiguen bien dependiendo con de qué plataformas quieren ejecutar esta aplicación ya que en algunas plataformas como en IOS hay algunas restricciones para el control de la ubicación en background desde una aplicación y esto es simplemente por cuestiones de seguridad y de que esto consume mucha batería. Para utilizar la librería de Location necesitamos tener una instancia de un objeto que se llama Location y que ese lo podemos crear en cualquier momento como parte de nuestro State. Vamos a importar nuestra librería del Package Location. Para utilizarla, primero deberíamos inicializar el servicio de Location que eso es parte del, es un, sería una llamada código nativo que ya está implementada por esta librería. Y a su vez también tenemos que pedirle al usuario permisos para utilizar la ubicación de GPS. Eso voy a pegar un código que está en la documentación oficial de la librería, por lo tanto no nos debería ser ajeno si leemos la documentación y básicamente se fija si el servicio está habilitado, si el servicio no está habilitado pide que se habilite y si eso falla directamente aborta y no va a hacer nada. Una vez que el servicio está inicializado, se fija si tenemos permisos para leer la ubicación. Si no llegamos a tener permisos, le pedimos al usuario permiso. Y si el usuario nos deniega ese permiso, nuevamente vamos a retornar y no hacer nada. Ahora, si el servicio se puede activar y tenemos permiso para leer la ubicación, lo que podemos hacer es este, en este objeto Location llamar a un método que se llama OnLocationChange que nos devuelve un stream de location data este stream lo que va a hacer es cada vez que la ubicación del teléfono cambie se va a insertar un elemento en el stream que nos va a llegar a nosotros para poder escuchar esa nueva ubicación este evento que nos está llegando es de tipo location data y si vamos a inspeccionarlo vemos que tiene la latitud, longitud a nosotros nos va a interesar solamente la longitud y la latitud por lo tanto acá podríamos imprimir toma, longitud para ver en qué ubicación se encuentra el usuario como cambiamos algo en el init state de un stateful widget tenemos que hacer un hot restart volvemos al party number le damos 1 a 3 4, le damos go y vemos que acá se está imprimiendo cuál es la ubicación actual del usuario si queremos cambiar esa ubicación nosotros podemos venir al control del emulador y cambiar eso fácilmente vamos a buscar Buenos aires estaría andando, vamos a elegir un punto en cualquier lugar de buenos aires y cuando ponemos el location vemos que acá la ubicación está cambiando, el emulador cuando seteamos una nueva ubicación hace como que se va moviendo despacito a esa nueva ubicación y es por eso que no lo hace instantáneo al punto que acabamos de setear, se nos puede llevar un rato lo vamos a dejar ahí mientras seguimos avanzando en nuestro ejemplo pero como pueden ver acá estamos moviendo sin ningún problema la ubicación actual en la que se encuentra el usuario. Estamos recibiendo todos los cambios de ubicación. Cuando tenemos un Google Map, aparte de tener la posición inicial, podemos tener lo que es un Map Controller. Eso se recibe cuando se llama este Callback on Map Created. Recibimos un controller y lo podemos inicializar, por lo tanto acá nosotros podemos preguntar si tenemos ese map controller y sobre ese map controller podemos llamar comandos para reacomodar la cámara, por ejemplo tenemos uno que se llama Animate Camera que recibe un camera update, esto lo que va a hacer es animar el movimiento del mapa a una nueva posición y para eso tenemos un camera update y esto lo podemos hacer por ejemplo a una nueva latitud y longitud. Esta nueva latitud y longitud la podemos crear a partir de nuestro event.latitud y nuestro event.longitude. Nuevamente, como esto está dentro del init state, para que funcione tenemos que hacer un code restart y ahora sí vemos como nuestro mapa se movió a esta nueva ubicación que si hacemos zoom en el control del emulador vemos que está justo en la curva esa. Si yo me muevo un poco hacia la derecha y hago un Set Location, vean cómo el punto se va moviendo hasta llegar a la nueva ubicación y mi mapa se va actualizando para seguir mi posición actual hasta llegar exactamente al punto que yo setee. Si me vuelvo a mover, hago un Set Location, nuevamente el mapa se va a mover y va a seguir la posición del usuario a medida que se va moviendo eso es muy útil en el que el emulador nos permita hacer este tipo de seteos y que se vaya actualizando en tiempo real porque nos permite hacer pruebas sin necesidad de tener que salir a la calle a hacer las pruebas en el medio del desarrollo lo que en realidad queremos hacer con esto es salvar esto en Firebase por lo tanto queremos poder hacer una query pero para eso primero vamos a abrir Firebase y vamos a definir un poco cómo queremos guardar nuestros datos yo ya creé un proyecto en Firebase y lo inicialicé con mi aplicación Android para este ejemplo, si quieren saber cómo se hace el setup de Firestone específicamente les dejo acá arriba el video donde lo hicimos con la aplicación de control de gastos no lo vamos a hacer desde cero en este caso ahí tenemos la parte de database y dentro de database yo elegí la base de datos Firestone porque es un poco más flexible y dentro de esta base de datos yo definí que tengo una colección que se llama Parties porque son las fiestas que están cargadas en el sistema cada party es un documento dentro de esta colección identificada por un número. Dentro de este documento hay otra colección que se llama People y People vendría a ser la gente que está yendo hacia esa fiesta y la cual queremos ver cómo va llegando a medida que van avanzando. Y luego dentro de esta colección de People están las personas y cada persona tiene un identificador único y luego tiene una latitud, una longitud y podría o no tener un nombre. En este, el nombre no lo vamos a usar todavía pero lo puse para mostrar como ejemplo que podríamos tener otro tipo de información. Lo que nos interesa ahora es guardar la latitud y longitud del usuario actual con el que estamos trabajando y ver que vaya cambiando a medida que se va modificando en el emulador. Para eso entonces tenemos que escribir dentro de parties el party ID que es el que estamos ingresando 1, 2, 3, 4, dentro de eso tomar la colección People y dentro ahí sí escribir nuestros datos de usuario. Para hacer eso en Firebase, ¿sí? una aclaración, ahora estoy escribiendo todo en un solo widget, todo mezclado sin preocuparme por ningún patrón blog ni provider ni nada porque quiero armar el concepto de la aplicación, mostrarle que es muy fácil armar este concepto y luego, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir dándole un poco más de estructura a la aplicación para separar la interfaz de la lógica de negocio. Para guardar datos, simplemente vamos a usar la librería de Firestore. Esta librería nos provee, nos provee de una instancia de la base de datos y, un, y tenemos una única instancia. Sobre esta instancia vamos a tomar una colección, que esta colección son las Parties. Utilizamos los nombres que estábamos viendo recién en el browser dentro de estas parties a nosotros nos va a interesar una en particular por lo tanto vamos a leer un solo documento y este documento lo vamos a leer a partir del party number que tenemos en el widget, si vamos a ver de dónde sale eso esto viene por el constructor es este party number de map screen que viene desde el join screen y que está dado por un controller .text. ese controller está asignado al campo de texto y está creado en el init state y en el dispose lo liberamos entonces el texto que ingresemos en el campo ese de la, de la pantalla de join es el que se le va a pasar a la pantalla de mapa y es el número de evento con el que vamos a estar trabajando dijimos que todas las partes tienen una colección de people que son las personas y de todas estas personas a nosotros nos va a interesar un solo documento que es el widget que vendría a ser mi ID de usuario con el que estoy identificado en esta sesión del mapa sobre esto lo que vamos a querer es hacer un save data para setear los datos de la ubicación actual los datos que queremos setear son la latitud que está dada por el event punto y luego queremos la longitud que está dada por el event .longitude vamos a dejar el print simplemente para ver que se está logueando. y ahora sí vamos a reiniciar de vuelta la aplicación para asegurarnos que este listen se hace de nuevo y se hace con el nuevo código que además de imprimir y mover el mapa inserta en Firestore ahí reinicio la aplicación vamos al 1, 2, 3, 4. entramos a la pantalla del mapa si vamos a Firebase vemos que ahora tenemos tres campos en vez de dos este que se ve distinto es un UID y cuando entro veo que tengo una ubicación de latitud y longitud si yo por alguna razón edito este número debería ver que en algún momento se me vuelve al valor anterior porque me lo está actualizando la aplicación y de esa manera mi ubicación va a estar siempre guardada en este documento. Ahora si yo salgo de esta pantalla el problema es que este ID me queda, me queda como documento y si yo vuelvo a entrar al mapa Vean que ahora tengo dos UID, uno por el viejo y uno por el nuevo. Y si entro y salgo, estos documentos no se me borran nunca. Algo que de entrada no es ideal. Para poder borrar el documento cuando yo cierro la ventana, lo que tengo que hacer es que este listen me devuelve un subscription. Entonces voy a tener que tener un objeto acá que se llame stream subscription. Esto es para un location data. Vamos a importar la librería de Dart Async. Y vamos a guardar el resultado de listen en esa variable. Por lo tanto, cuando hago un dispose, que es cuando estoy cerrando esta pantalla, voy a fijar si tengo una subscription, lo que quiero hacer es cancelarla, por un lado. Eso es para evitar que esto siga emitiendo el evento y que se siga haciendo este insert. Y por otro lado, lo que voy a querer es tomar este documento, que vendría a ser el parties. Which, eh, parties 134, people my ID. Y sobre esto voy a querer llamar a delete para eliminar el registro que habla de mí. Voy a hacer un hot restart. Mientras eso reinicia, vamos a ir borrando los documentos que están de más. Se me está insertando uno porque la aplicación todavía no reinició. Estamos teniendo algún problema porque me están quedando algunas cosas colgadas. Vamos a Hay cosas que quedan en background y nos pueden traer problemas. Iniciamos toda la aplicación y nos aseguramos que a partir de ahora todas las suscripciones se limpian y todos los datos de más también. Vamos a limpiar esto mientras tanto y vamos a esperar ahora sí a que inicie la aplicación. Nuestra aplicación está corriendo nuevamente. Vamos a ir a la parte 1, 2, 3, 4. Le damos a Go, nuestro mapa aparece centrado, aparece un nuevo documento, acá se vio agregárselo con el flash ese verde, y ahora si yo me voy de esta pantalla, aparece el flash en rojo y el documento se elimina. Si yo entro de vuelta, me aparece otro ID y no tengo ya problemas con cosas duplicadas todo el tiempo. De esa manera, yo puedo entrar y salir de una party y al resto de los usuarios le va a aparecer o no mi ubicación, según sea el caso. El siguiente paso sería entonces poder tomar, todos los, tomar todas las personas que están yendo a esa fiesta y dibujarlas a todas a la vez en el mapa para poder saber dónde están cada uno. Para eso lo que vamos a querer saber es cuándo cambia la base de datos y actuar en consecuencia. Como vamos a estar escuchando y vamos a escuchar un stream, vamos a tener otra stream subscription, pero en este caso va a ser un document snapshot. Y vamos a llamarla document. Eso va a salir porque nosotros queremos tomar el objeto de Firebase y tomar esa instancia. Vamos a copiar para ganar un poco de tiempo. Y vamos a tomar como query la colección parties. Dentro de las parties nos vamos a quedar con una sola, que es la que pasamos por parámetro. Y ahí vamos a querer escuchar la colección people para saber cuándo cambia para poder leer los datos lo que vamos a querer es tomar un snapshot un snapshot sería como una foto en un momento del tiempo dado este snapshot nos permite escuchar cambios sobre esa lista y lo que me vuelve perdón es un query snapshot ahora lo vamos a arreglar y en el listen vamos a recibir un event donde vamos a poder saber todos los documentos que tiene esta colección vamos a cambiar acá por query snapshot vamos a guardar esa subscription y en el dispose vamos a preguntar si esa subscription es distinta de null también vamos a cancelarla para que no quede escuchando colgada en algún reload en alguna cuando se cierra la ventana o lo que sea este evento que nos llega tiene un atributo que se llama documents que tiene todos los documentos snapshot es decir todas las personas que están en esta fiesta. Para poder trabajar de manera más cómoda vamos a generar una nueva clase que se llame Person. Esta clase queremos que tenga un ID, queremos que tenga una ubicación, que vamos a usar la clase que utiliza Google Maps para los markers, que es LATLNG y va a ser la posición de esa persona. A su vez vamos a crearle un constructor para poder pasarle esos datos. Una vez que tenemos esa clase, lo que podemos generar acá es una lista que esté dada a partir de los documentos y vamos a transformar cada elemento en una persona. Si le damos un poco de formato, vamos a agregar algunas comas acá al final para que esto se me convierta en algún multilínea. Básicamente tenemos una lista que se la generamos a partir de mapear, es decir, de convertir cada documento de firebase en una clase Person. Esto map no devuelve una lista, en realidad devuelve un iterable, por lo tanto si queremos una lista lo tenemos que convertir con el método toList. Y en lugar de tenerlo acá en el listen, vamos a tener una, generar una lista people que la vamos a tener en nuestro mapScreenState que, que people va a ser una lista de personas y vamos a decir que empieza como una lista vacía para que no haya ningún error podríamos tomar esta lista y convertirla en markers en nuestra interfaz para setear markers en Google Maps es muy simple simplemente buscamos nuestro objeto de Google Map y tenemos un atributo markers que es un set no es una lista, eso hay que, eso hay que tenerlo en cuenta de la clase marker nosotros tenemos people, por lo tanto tenemos que convertir cada una de nuestras personas en un marker y para eso podemos utilizar otra función de map el Marker tiene un marker id y un Position y eso después lo convertimos en un Set y lo seteamos como Markers inicialmente esto va a estar vacío y a medida que vengan los datos de Firebase se van a ir actualizando y dibujando en el mapa cuando seteamos esta lista de People lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro widget que se redibuje para que este método build se vuelva a llamar y por lo tanto estos markers se vuelvan a crear para la instancia de Google Map como cambió nuestro estado tenemos que llamar a un setState en este caso lo dejamos vacío ya que no tenemos nada que setear porque ya fue seteado en este mapeo ahora sí vamos a tener que salir para cancelar todos los listeners. vamos a volver a correr la aplicación vamos a entrar nuestro Party Number vamos a darle Go y ahora si sí, vean cómo me aparece el marcador rojo en la misma posición que el puntito azul, ya que ese soy yo. Lo que vamos, podemos hacer ahora es venir a Firebase. Si volvemos a nuestro party, 1, 3, 4, tenemos nuestro mapa con nuestro marker. Luego de unos problemas con internet. Donde estoy grabando el video. Ahora sí, si entramos nuevamente al party 1, 2, 3, 4. Bien, por alguna razón se me bulló algo en Firebase. Ahí tengo un problema de conectividad por el tema del wifi, fi Cambié a un party 12345. Ahora sí me aparece el marker con mi ubicación. Y me aparece el documento con los datos que se están enviando desde la aplicación. Y lo que vamos a hacer a mano es agregar un nuevo documento con cualquier ID y vamos a poner en principio la latitud y la longitud en 0 eso debería hacer aparecer un marker pero como está en la posición 0,0 que es muy lejos de donde estamos mostrando el marker no lo vamos a ver nunca vamos a copiar nuestra latitud actual y vamos a reemplazar la longitud de este nuevo elemento y vamos a cambiar este 3 por un 2 para ver si aparece perdón, vamos a, no, vamos a cambiar este 4 por un 3 y esto debería aparecer relativamente cerca del punto actual, si ahí lo actualizo ven que me aparece un segundo marker que sería la ubicación de este otro usuario, si yo le cambio la latitud este 4 lo cambio por un 3, Fue como demasiado, vamos a cambiar el 2 por el 1, ahí se fue un poquito más arriba y de esa manera ya puedo tener múltiples usuarios y voy a ver a todos los usuarios. El problema que tengo ahora es que la cámara, si yo esto nuevamente lo alejo por ejemplo acá a un 3, a este lo pierdo de vista y me gustaría ver siempre a todos los usuarios en pantalla y a medida que me voy acercando el zoom se vaya haciendo cada vez más pequeño hasta mostrar a todos juntos. Eso lo hicimos ya cuando trabajamos en el Google Map y básicamente lo que tengo que hacer es en lugar de usar este LAT, este camera update de new LAT LNG, quiero utilizar el new LAT LNG Bounce. Este Bounce recibe cuál es el contorno que quiero mostrar y un valor de padding. Este lo vamos a declarar acá arriba y ahora lo vamos a calcular. Y el padding vamos a pasarle 10 unidades para calcular este bound, lo que necesitamos al, al igual que hicimos en el ejemplo de Google Maps es tomar un valor mínimo para el X un valor mínimo para la Y, luego vamos a preguntar si mi latitud es menor al mínimo entonces mi mínimo, vamos a hacerlo un poco más matemático vamos a decir que el mínimo en X es igual al max min, para usar este min tenemos que importar el paquete de matemática y vamos a ponerle un alias para accederlo el mínimo entre el mínimo de x y event.latitud ahora lo que me gustaría hacer es inicializar en lugar de 0 que me va a traer algunos problemas inicializar cada uno de estos valores en base a, lo, a los mínimos y máximos que nos generan las otras personas y después lo ajustamos en base a mi posición actual por si yo estoy fuera de el rectángulo que engloba a todas las personas. Tomar todas las personas, sobre esas personas vamos a aplicar un map para tomar solamente las latitudes que las sacamos de la posición y ahora lo que tengo es una lista de posiciones y me quiero quedar con la más chica. Para eso los iterables se les puede aplicar una función de reduce que básicamente va haciendo una reducción de los elementos hasta llegar a uno solo y esto recibe una función y en este caso yo quiero usar una función que sea la función de mínimo y ese mínimo lo saco de la librería de mat de esta forma voy a buscar el mínimo de toda esa lista y de esa manera rápidamente y muy fácilmente obtengo los máximos y los mínimos de todas las ubicaciones de todas las personas que estén registradas en esta aplicación. Ahora sí puedo generar un objeto de LAT lng Bounce que recibe dos posiciones. Una que sea Southwest. Southwest hablando mal y pronto en forma geográfica sería decir abajo y a la izquierda. Eso sería que yo quiero mi mínimo en X porque las latitudes son negativas hacia la izquierda y son negativas hacia abajo. Entonces el South sería el mínimo en Y. Y el North sería arriba a la derecha. Siempre hablando mal y pronto. En geografía no se habla de arriba, abajo, derecha, izquierda. Es simplemente un mapeo mental en un eje cartesiano. Quiero mi máximo en X y mi máximo en Y. Si esto lo hicimos bien, salvamos el código. Volvemos a entrar al Party y como ven... El mapa se centra y me aparecen los dos elementos, uno en cada punta. Vamos a aumentarle el padding porque me quedó como muy chico. Ahora sí, un poquito más razonable. Vamos a mover el otro marcador, ese que habíamos agregado a mano. Y lo vamos a mandar ahora sí al menos 34, 63. Lo actualizamos. Se mueve el marker y ahí se vuelve a actualizar el mapa para hacer un zoom al rectángulo que abarque a todos los markers que agreguemos. Si agregamos un nuevo documento que empieza en el 00, esto más o menos es el medio del océano y lo guardamos. Nuevamente en algún momento debería agregarse el marker y cuando se tiene que actualizar la cámara vemos que tenemos un error en realidad, bien se está quejando de que el, un int no es de tipo double eso es porque yo puse 0 y no 0.0 ¿sí? en Firebase Number es un poco ambiguo si es flotante o no no nos sirve, vamos a poner menos 1.0 y menos 1.1 para que sea punto flotante bueno estoy seguro cómo hacer que sea ah, ahora sí ahora sí, se actualizó, tengo un punto súper lejos y acá tengo a los otros dos que al estar tan separado el zoom no se ve, vamos a copiar y este es menos 34.55, realizamos y ahí ven como a medida que los usuarios se van moviendo el mapa se va actualizando, si el que se mueve es el usuario de este dispositivo y me lo llevo, por ejemplo, para la Facultad de Agronomía. A medida que el usuario se va moviendo, se van actualizando los markers y el mapa se va a ir reajustando. Y de esa manera, todos los que están asistiendo a esta party pueden ir viendo quiénes van llegando y quiénes están cerca y quiénes no. Hasta acá va a llegar el video de hoy porque se está haciendo un poco largo. Hicimos bastante desastre en el código para lograr este prototipo pero el concepto funciona, por lo tanto vamos a seguir la semana que viene agregándole nueva funcionalidad. Ya sea una forma de distinguir a los usuarios unos de otros, como por ejemplo un nombre, y cómo generar un party y ver realmente, acá no sabemos a dónde está la party, estamos yendo a un lado pero nadie sabe a dónde está, vamos a poner un marker especial que sea la party para que todos sepan a dónde tienen que ir. Así que bueno gente, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, y si quieren colaborar con el canal, les dejo el link a mi Patreon al final del video. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene.